El amor que muda corazones. Y ante todo, tened vo entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. 1 Pedro 4.8 Pasaje complementario Si tuviéramos que identificar el factor común en nuestras crisis, llegaríamos siempre a un mismo punto, la ausencia de amor. La imposibilidad de dar y recibir amor es la característica que prevalece en un gran número de corazones y por tanto en una buena cantidad de hogares, equipos de trabajo, empresas, comunidades. Un corazón saciado de amor divino tomará la decisión de dar amor genuino a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus empleados. Y ese amor genuino, el que sana, el que perdona, el que da una nueva oportunidad, el que cubre el pecado, de tal forma que el error que una vez se cometió ya no puede da dañar más. Es por su efecto restaurador y sanador que el amor es un mandato divino y una decisión que cada ser humano debe tomar con la ayuda del Espíritu del Y un verbo y acción que debe entender cada día. Esto implica ser proactivos frente al amor, es decir, planear y entender acciones orientadas a construir, a enriquecer, a mejorar la vida del hombre. Recordemos las sabias palabras del apóstol Pablo: El que ama no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando decidamos poner en acción el amor de Dios que nos alimenta y nos capacita para dar, nos con características muy especiales, como ser amables, no se trata de hacer esfuerzos sobre el malo, sino sino de pequeños detalles que construyen la belleza de una relación. Perdonadores, un corazón lleno del amor de Dios está sano frente a la ofensa, es libre para amar y puede volver a creer. Tiernos, podemos compartir lo mejor que tenemos, siendo sentir valiosos e importantes a todas las personas que nos rodean. Cuando rompiendo las barreras que coloca el egoísmo, nos ponemos en el lugar del otro, lo escuchamos y tratamos de entenderlo. Podremos no solo disfrutar de su compañía, sino ayudar a, otro, a encontrar respuestas a sus necesidades. Humildes. Como Jesucristo, quien siendo Hijo de Dios se despojó de su debilidad para servir a la humanidad, así el amor nos coloca al alcance de las necesidades de los demás. Suave salada, una palabra suave y considerada puede resultar más poderosa que un ejército. Hablemos con Dios. Padre Santo, cuánta necesidad tengo de ser inundado del amor divino para dejar atrás errores, pecados y faltas que siguen causando daño cuando los traigo al presente una y otra vez. Que tu Santo Espíritu me dé el poder que necesito para perdonar, olvidar y volver a empezar. Amén. I am his will.